En trabajos profesionales, es siempre necesario hacer citas sobre las frases que ocupamos, dando crédito a otros autores sobre su contenido, por lo que este tutorial nos brindará las herramientas necesarias para presentar las referencias al estilo de Word. Para insertar notas al pie, seleccionaremos la pestaña de referencias de la barra de tareas. Y una vez seleccionada, esta nos desglosará una nueva barra de tareas con las opciones que se pueden visualizar aquí y seleccionaremos la opción que dice Insertar nota al pie. Una vez presionado el botón, se colocará un número al lado de la frase o párrafo en el que colocaremos el cursor del mouse, y a su vez, se colocará una nota al pie con el mismo número al final de la página, donde podremos poner la información referente a dicha frase o párrafo. Es importante resaltar que la nota al pie únicamente nos permitirá proporcionar más información para complementar el trabajo, mientras que la cita bibliográfica nos permitirá acreditar una, una fuente de información. Es por eso que regresaremos a la pestaña de referencias y esta vez seleccionaremos la opción de insertar cita. Una vez oprimido este botón, aparecerá un pequeño menú en el cual se desglosarán dos opciones y seleccionaremos la opción que dice agregar una nueva fuente. Esto provocará que emerge una pestaña en la cual nos dará acceso a elegir el tipo de bibliografía, el autor, el título, el año, la editorial, entre otros aspectos que contemplarán toda la información que llevará nuestra cita bibliográfica. Al final solo tendremos que dar a aceptar y los datos de nuestra cita bibliográfica quedarán guardados. Es importante resaltar que a pesar de contar con esta herramienta bibliográfica en Word, no es la mejor opción para realizar esta tarea, por lo que se recomienda usar el software de Mendeley para obtener un citado más profesional. Por último, te recordamos que en nuestro canal de YouTube, Biblioteca Zupaev, encontrarás tutoriales que pueden ser de tu agrado.